Jarvis, ¿tienes idea de dónde estamos? Ninguna, señor. ¿Qué es eso? Yo no me acercaría si fuera usted. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? No, nope, no hay nadie en casa. ¿Qué haces aquí, Bob? ¿Quién anda ahí? Ah, Solo eres tú, Logan. Stark, ¿qué rayos haces aquí? Pues, me enviaron aquí a grabar algo y ya sé qué es. Hola a todos, mi nombre es Tony Stark y el día de hoy les voy a presentar al Wolverine superposeable de X-Men 2 de Toy Biz. Respecto al empaque o lo que queda de él, se trata de un cartón ilustrado con tres secciones principales. La superior tiene una sinopsis de la película, el logo y el nombre de la figura, así como una ilustración de Hugh Jackman como Wolverine. La de la mitad tiene un pequeño instructivo del modo de juego de la figura. Y la parte de abajo tiene las demás figuras de la línea, más logotipos y el código de barras. La figura fue hecha en base al aspecto que tuvo el personaje en esa película, X-Men 2. El traje está muy bien esculpido, sin embargo la cara deja mucho que de hacer en cuanto al parecido con el actor. Tiene articulación en la cabeza que permite girar 360 grados, flexionar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Articulaciones dobles en los hombros que permiten abrir horizontal y girar verticalmente los brazos. Articulación en el bíceps, doble en los codos, sencilla en el antebrazo y de bisagra en la muñeca. También en la cintura, en las ingles para hacer split, y levantar hacia adelante en el muslo para girar, doble en la rodilla, sencilla al inicio de la pierna, en el tobillo y en la punta del pie. También trae esta base que es muy similar a cerebro y que tiene un modo de juego. Los postes de la base se insertan en los agujeros de los pies de la figura. y al presionar la palanca de enfrente la base gira haciendo que Wolverine rasguñe con sus garras y aquí lo tenemos comparado con Scarlet Witch, Doctor Strange, Vision, Quicksilver, Pantera Negra, Black Widow, Thor, el Capitán América y un servidor Genio Millonario Playboy filántropo. y aquí va la calificación Hola, soy el Capitán América, y los felicito por haber llegado hasta el final del video. Si les gustó, déjenos un me gusta y compartan el video. Para suscribirse presionen este botón. Y si quieren ver más videos interesantes, aquí podrán ver la mejor serie de animación de este canal. Nuestras redes sociales estarán en la descripción del video. En ellas encontrarán contenido exclusivo acerca de los nuevos proyectos del canal. Y recuerden, quédense en casa, cuídense mucho y lávense las manos. Eh... Oye, ¿falta más?